vermo Un espacio emblemático, un espacio muy amado por el protagonista de esta ocasión, el rey sabio, su castillo, cuando encontró la famosa mezquita de Alcanate y quedó tan prendado de la cultura que encontró en estos lugares que prácticamente los últimos días de su vida quería estar siempre en el sur, en el sur de su territorio donde se sentía más amado que en el norte, que tenía continuos pesares, continuas guerras y continuos conflictos con sus nobles y sus semejantes. Esperamos que disfruten eh, de esta música maravillosa que vuelve a cobrar vida, que es nuestro deber, nuestra obligación como intérpretes musicales, rescatar de los códices y de la tradición oral el patrimonio inmaterial del que somos herederos como es la música. Podemos visitar los monumentos, podemos visitar los palacios, los castillos, la mezquita pero la música hace falta interpretarla en los escenarios. Así que es de agradecer que ustedes sean capaces de aguantar estas cuatro horas sentados en el suelo. Bueno, sin más dilaciones, esperemos que Alfonso X nos escuche, esté donde esté, muchas gracias por haber venido y disfruten del concierto. Una cantiga marinera, porque sucedió que de repente. A ver si me aclaro con los instrumentos que tengo que tocar, que a veces. Que... Sí, es una cantiga marinera que sucede con los pescadores que están pescando y de repente ven que el barco empieza a llenarse de agua ponen todas las velas que pueden, están remando también. Hay que entender que los barcos medievales tenían la posibilidad de tener remos y velas al mismo tiempo. Y por más que corrían, por más que corrían, el barco que se llenaba de agua y la costa, que todo parecía que estaba más lejos de la cuenta. ¿Y qué es lo que se hacía durante la Edad Media, cuando se tenía cualquier percance y cualquier problema? Efectivamente. Se encomiendan todo lo que pueden a la Virgen Santa María, la Virgen los escucha, porque esos pescadores eran muy honrados, y de repente, por esos agujeros que había en el casco del barco, entran varios peces y con sus cabezas hacen de tapón, y ellos consiguen, asustados por el, por el evento, pero consiguen llegar aquí a puerto, le encomiendan a la Virgen otra vez, les entregan los peces y hicieron unos espetos maravillosos. Así que si alguien no sabe qué de comer, ¿Por ahí va a montarse en un barco y a ver, ¿A ver si eso sucede? Pasa? Quién sabe, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? animar a los marineros para que tiempo. Cuenta la leyenda que lo encontraron muerto, abrazado a su viejo laúd. Es el final, el triste final que tuvo el rey Alfonso, totalmente asediado de deudas, incluso había tenido que empeñar su propia corona para poder pagar a los benimerines que le estaban ayudando contra la guerra, contra su propio hijo Sancho, que se había declarado rey antes de que él lo nombrase y quería destronar al propio padre. Alfonso ya no quería saber más nada de guerras ni de luchas ni de imperio, ya todo le daba igual y se había refugiado tanto en este castillo como en el Alcázar de Sevilla, rodeado de sus queridos músicos y se seguía dedicando al libro de las cantigas, enamorado de la música y de los milagros de la Virgen cuenta que una mañana, llamando a la puerta, no contestaba. Esperaron unos minutos y a cabo del tiempo decidieron abrir. Allí estaba, todavía, abrazado a su laud, y la tinta aún fresca de algunas de las cantigas. Hay una de ellas que se sabe que es de la propia mano del rey, una de las que son para mí las más especiales porque se nota el dolor desgarrado que tenía de esas traiciones que le estaban acompañando al final de su vida, cuando él siempre había creído que era un buen rey y tenía a todo el mundo prácticamente en contra. Gracias a esta cantiga 235, escrita aquí en el puerto de Santa María, se conoce muchas de las vidas del rey, pues, siendo muy larga, nosotros la vamos a reducir un poquito, cuenta muchos avatares de su vida, de sus traiciones, de cómo tiene que ajusticiar a Fadrique, del traidor de Sancho y de cómo ha fracasado en esa idea del imperio y se pregunta que, que cómo puede ser que nadie le agradezca lo bueno que él ha hecho cómo agradecer Bonfey ya de hora de almuerzo, ahora en vez de pescado vamos a comer carne de dragón. La cantiga que viene a continuación habla de un romero, los romeros son los peregrinos que iban hacia Roma, de ahí la palabra romero, que le sucede lo que también le pasa a la gente durante la Edad Media, que por el camino se encuentra con un dragón. Y no se ha encontrado alguna vez con un dragón? En definitiva, que era un un hombre fuerte y no tenía a nada, iba a determinación a la Virgen y nada lo iba a detener. Así que lucha contra el dragón, ¿verdad? lo vence y lo cofina.